La una Alternativa por el Clima. Va a tener lugar en Iruña del 4, de, del 4 al 26 de noviembre en diferentes espacios, también en la calle y habrá talleres, jornadas, eh, debates, charlas, eh, concentraciones, movilizaciones y sobre todo dar a conocer eh, alternativas. Se organiza desde Alianza por el Clima y con la participación de otros 20, 20 y pico colectivos y plataformas distintas. Pues hay más de 30 actividades, así que hay días que hay más de una actividad y hay, .bueno desde talleres, charlas, espacios de debate, eh, en distintos espacios como Catacrack, El Toki, en la calle. Y hacemos todo esto pues porque básicamente vemos que las instituciones públicas hacen muchas declaraciones, se sacan leyes en torno al cambio climático, la emergencia climática, todas estas cosas, pero luego vemos que los hechos, la realidad, eh, distan mucho de, de lo deseable y que hay muchísimas de esas normativas que se quedan en el camino sin desarrollar o incluso que se desarrollan en sentido contrario. Este tipo de cosas, ¿no? Nos referimos cuando decimos que, que basta ya de bla, de bla bla bla y que tenemos que empezar a tomar bueno, cartas en el asunto los, sí los poderes públicos y también las, las personas, ¿no? tenemos que tener más, más conciencia de lo que está pasando de, y sobre todo de las alternativas, que alternativas las hay y las hay muchas, pero necesitamos por una parte eh, organización popular y comunitaria y necesitamos también el apoyo de, de, de los poderes públicos para, para cambiar determinadas políticas, ¿no? que se dejen de alinear con los intereses del capital y que se alineen con, con los de derechos de las generaciones presentes y de las generaciones futuras es que estamos viendo que de aquí a 10 años ya veremos cómo estamos y la soberanía alimentaria y la soberanía energética es, son dos de las claves que nos van a sacar de esta, de esta encrucijada o por lo menos van a hacer que no sea tan duro el camino de, de, de pocos años a, de aquí a pocos años en adelante